Diplomados. En esta modalidad recibes un certificado que puedes anexar a tu hoja de vida, cualificándote sobre la especificidad que cursaste el Diplomado. La duración del Diplomado es de 4 a 5 meses. Se deben aprobar todos los módulos que conforman el Diplomado. Allí se debe hacer un artículo o un producto donde tienes una asesoría de un director de trabajo de grado, el cual evaluará y aprobará tu trabajo. El costo del Diplomado depende de los derechos pecuniarios.